En 1982 se estrenaba la ya conocidísima película de Blade Runner, cuya acción se desarrollaba en un por aquel entonces lejanísimo 2019. Ahora que ya hemos llegado a este año clave para Blade Runner, yo me planteo por un lado en qué narices he perdido el tiempo para llegar a este 2019 tan rápidamente, pero también veo algunas similitudes del contexto actual con lo que planteaba Blade Runner en su visión del futuro. Evidentemente, lejos estamos de tener robots que se confundan realmente con los humanos, como eran los replicantes, o coches voladores, Pues por mucho que haya empresas como Uber o Google metiendo pasta mansalva en iniciativas de movilidad que cada vez parecen más locas. Tampoco hemos conseguido que la inteligencia artificial llegue a un nivel que tenga tanto impacto en nuestras vidas, o incluso se pueda poner fuera de control pero sí que estamos viendo ya el amanecer del Machine Learning y de tecnologías que empiezan a mostrar cierta inteligencia real. Y quizás en lo que más cerca nos encontremos con Blade Runner es en esa publicidad personalizada, pero también intrusiva y algo cargante que envuelve la atmósfera de la película. Nuestros dispositivos móviles se han convertido en el mecanismo de traqueo de casi todo nuestro comportamiento, tanto en el mundo digital como en el mundo real. En el mundo digital se nos traquea gracias a las cookies y demás tecnologías que permiten asociar el comportamiento que tenemos dentro de páginas web con un identificador único que es como nuestra representación virtual en cada red de anunciantes. Y en el mundo físico, nuestros smartphones también pueden servir para traquearnos de distintas maneras. Hace años se desató la fiebre de los beacons, unos pequeños cacharritos electrónicos que se pegaban en las paredes o en determinadas zonas de las áreas comerciales y que son capaces de comunicarse con nuestros teléfonos para realizar acciones de marketing de proximidad. Este hype de los beacons se ha desinflado un poco, tanto por el coste del despliegue de este tipo de dispositivos como por las nuevas políticas de privacidad como puedan ser GDPR y sobre todo similares y, y mmm, legislaciones derivadas que van saliendo. Iban acotando poco a poco las posibilidades de estas tecnologías, pero también por los cambios en el soporte de los smartphones a este tipo de, de tecnologías y de formas de proceder. Por ejemplo, hace poco eh, Google cerraba Nearby, que era, eh, bueno, que era su iniciativa que permitía que se lanzaran notificaciones de marketing de proximidad en los teléfonos Android. Ahora bien, el marketing de proximidad, que engloba todas las tecnologías y acercamientos posibles para realizar acciones de marketing sobre los usuarios basados en su ubicación geográfica, es un mercado ya grande y que no para de crecer, sobre todo por su interés por parte de los retailers y otro tipo de grandes compañías. Algunos estudios apuntan que este mercado crecerá de los 24.000 millones de dólares que representa en 2019 a los 52.400 millones de dólares en 2022, lo que supone crecer de forma sostenida año tras año a un 30%, lo cual no está nada mal. Parte de este crecimiento vendrá por beacons y dispositivos similares, pero otra parte muy importante tiene que venir de nuevos acercamientos que se están desarrollando en todo el mundo y que simplifican los requerimientos e inversiones necesarios para poder desplegar acciones de marketing de proximidad y sobre todo para que las puedan acometer empresas que no sean grandes, ¿no? para que puedan ser eh, gestionadas desde pequeños comercios o, a, o pequeñas zonas comerciales. Pues hoy hablaremos de todo esto y muchísimas más cosas con Raúl Serapio de Neuromobile, que son expertos en este tipo de tecnologías. Antes de meternos en faena, me presento para los que escuchéis el podcast por primera vez. Mi nombre es José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, y soy cofundador de Brainsins y colaboro en empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Te digo que si disfrutas del episodio de, del día, bueno, pues no dudes en darle a like o dejarnos una bonita review en la plataforma de podcast que nos estés escuchando. Y también te invito a suscribirte a nuestra newsletter o contactar con nosotros desde nuestra página web en punto digital en punto digital. En este episodio exploraremos el marketing de proximidad Made in Spain con Raúl Serapio, fundador y CEO de Neuromobile, una startup del Lacho Valley murciano que ha desarrollado un novedoso enfoque y tecnología que permite desplegar acciones de marketing de proximidad sin necesidad de realizar grandes inversiones en beacons o dispositivos similares. Un buen ejemplo del ingenio español, que ya está funcionando en varios centros comerciales y que también está a punto de desplegar un laboratorio en Villaviciosa de un pueblecito cerquita de Madrid, desde el que van a analizar cómo este tipo de tecnologías pueden dinamizar el comercio en una ciudad. Sin más, adelante entrevista. Estamos con Raúl Serapio, eh, fundador y CEO de Neuromobile, una solución de marketing contextual, inteligencia de cliente justo ahora antes de un Digital ambiente que organizamos. Y ya que ha venido de Murcia y hacen cosas súper chulas, quería aprovechar a que nos cuente todas las cosas que, que hacen. Raúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. <risa> Muchas gracias a ti, Corti, por, por esta oportunidad de estar en tu podcast. Nada, no, no, un placer. Aparte, me, me invitaste, estuve en Murcia no hace mucho, me lo pasé genial comiendo las marinericas y todo eso. Gracias. Empanadillas a, con a, ensaladilla. Qué cosas más rica hacéis ahí. <risa> Murcia se come, bien. <risa> se come bien. Y encima veremos hoy que también hay una, una buena tecnología. Estamos hoy en Talent Garden, Madrid, que uh -huh. es donde nos acogen para, para el evento. Y desde aquí nada, darles las gracias porque nos permiten hacer aquí el evento y también nos han dejado una salita muy Mon, Pedazo ¿verdad? de instalaciones. Sí, sí, estamos aquí la, la mar de Augusta, y encima fresquito porque hace un calor en Madrid Estamos sí, Está con plena ola. Traído a Raúl para que lo sepáis en, en mi coche sin aire acondicionado a 40 grados, por lo que si desfallecen las entrevistas, cosa mía. Corti, soy de Murcia. Estás acostumbrado, <risa> estás hecho y derecho. Oh, Raúl, nos metemos al, al lío. Eh, como siempre, nos gusta empezar hablando, que tú, tú eres oyente del podcast, lo sabes, de, de, de, de ti. Antes de Neuromobile, ¿qué era de tu vida? Eh, ¿Cuál es tu historia? Pues mi historia profesional empieza muy joven, con 17 años. Soy autodidacta. Eh, acabo siendo responsable de informática del de, de primer Eroski que se monta fuera del País Vasco. Allí me formo como técnico informático, sobre todo administración de sistemas y todos estos temas y CRM y luego me, me, me incorporé en un equipo de aperturas nos íbamos claro tan joven te ibas de una zona a otra a, a, a, a hacer aperturas sin ningún tipo de compromiso ni nada por el estilo luego después de unos cuantos años dejé, dejé eso y acabé en la universidad católica desarrollando un software muy específico de biotecnología biotecnología biostadística perdón y, y, y al final acabé en una empresa de, de, de consultoría de informática. Estuve también ahí unos añitos y, y terminé trabajando para Urbín Casa, que es la empresa promotora de Licor 43. Empecé como informático, administrador de sistemas, y en un momento de, no sé, de lucidez, <risa> decidí meterme en temas de marketing digital y me, me, me formé, me metí en un pequeño máster, bueno, no, no me pueden dar el máster porque no tengo titulación ninguna, y me dejaron aplicar lo que estaba haciendo en el máster y al final me picó el gusanillo y acabé en un Startup Weekend eh, conociendo a cinco personas y de ahí salió Neuromobile, y antes se llamaba Compra Activa, y en ese momento... Cuenta con detalle esa historia, porque estuve en el Startup Weekend que me invitaste tú y, y algo contaste de la historia. Cuéntalo con un, poquito, con un poquito más de detalle. ¿Cómo surge una empresa dentro de un evento como Startup Weekend? Y para contextualizarlo todavía mejor, primero empezamos. ¿Qué es un Startup Weekend para aquel que no lo conozca? A ver, un Startup Weekend es un evento, digamos que… Eh, asesorado por Google y una serie de empresas, donde se hacen a nivel local. En este caso era el primer Startup Weekend en Murcia. El evento es muy sencillo, tienes 70 y, no, 54 horas para montar una empresa, pagas por ir a trabajar un fin de semana, eh, tienes que presentar la idea un viernes en 90 segundos, convencer a la gente de que la idea es buena, Montar el equipo, se quedan cuatro o cinco ideas y durante ese fin de semana con una serie de mentores y, una serie de, y, vamos, y muchas horas de sueño perdidas, acabar con un jurado haciendo una presentación de cinco minutos y tal. En mi caso, mi idea no salió. ¿vale? <risa> La tengo guardada en un cajón, sé que pronto triunfaré con ella en el momento que me desquite un poco de todo esto, pero allí conocí a cinco personas que hicimos pues, como un chiste, un informático, uno de marketing, un financiero y un empresario… Y bueno, ahí ganamos el concurso, que no, el concurso es que te sube el ego y una serie de consultoría y tal, no, o sea, no te dan dinero para montar la empresa. Y bueno, y luego pues al final, después de seis meses o así, estuvimos viendo qué se podía hacer y alguien tenía que dar el salto y bueno, pues me, me tocó a mí. Y, claro. la, ¿Y la idea que salió en ese Startup Weekend era exactamente lo que es Euro, no, Neuromobile o...? ¿cómo, sí, cómo? No, no cambió mucho en esencia. Al final era una herramienta de marketing para, para centros comerciales, pero al final vengo de trabajar para centros comerciales y al final era, había una necesidad de poder saber por dónde circulaba un cliente porque estaban un poco a ciegas y sobre eso realizar acciones y luego entender el comportamiento, de, el comportamiento del consumidor. Vale. Entonces... No, digamos que no hemos pivotado mucho respecto al original. Ya son matices. ¿Y, ¿y esto cuándo fue? ¿Cuándo, ¿Qué año fue? Cuando todo creo banco? que es el 2012, octubre del 2012. O sea, sí, ¿nos consideran caso de éxito de un Startup Weekend? Yo digo que somos caso de supervivencia, <risa> <risa> ¿vale? Pero sí, sí, somos de la, de la, primera, de la primera vez que se hizo. Esta primera y ahora ya, al grano, eh, aunque lo has contado un poco por encima, mmm, Foco, ¿qué es Neuromobile hoy? ¿Cómo lo definirías? ¿Y, y qué tipo de, de cosas hacéis? Porque hacéis bastantes cosas. Bueno, hacemos bastantes cosas, pero tenemos un enfoque muy muy claro en, en dos, básicamente. Bueno, Neuromobile es una… Bueno, ya no sé si considerarla una startup. Somos 11 personas ya en Murcia, talento, talento murciano. Eh, sobre todo lo que nos dedicamos es hacer marketing contextual, offline, más importante, eh, e inteligencia de cliente offline, pero con tecnología. Al final nosotros lo que proveemos es una forma de poder detectar al cliente de una marca, de un al, cliente, al, vamos, al consumidor de nuestro cliente, en, si entra en un punto de venta suyo, si entra en una zona determinada del punto de venta, es un sistema de localización indoor que no necesita ningún tipo de, ningún tipo de instalación, nosotros le decimos que está ahí y el cliente decide si quiere impactar sobre él o no. Y luego lo convertimos en inteligencia, en inteligencia del cliente en el momento en el que no nos quedamos solamente en lo que pasa en la tienda, que al final solamente aproximadamente es un 2% del tiempo de la gente el que pasa en la tienda, sino que ahora nos vamos más allá y empezamos a saber lo que pasa fuera de la tienda. Ha visitado su competencia, en qué zona de su competencia ha estado, ¿Tiene, es un perfil deportista porque visita gimnasios… La, a partir de ahí, imagínate todo lo que tú quieras saber de tu consumidor, pues lo puedes saber, ¿vale? Y antes tenemos que decir que todo es legal, <risa> ¿Vale? Porque siempre cada vez que damos una charla algunos nos preguntan, ¿pero esto es legal? Sí, sí, tenemos un DPO, tenemos un… un una, vamos, estamos muy encima con el tema de GDPR, o sea que todo esto se puede hacer. Esto, aparte, cuando se usa la tecnología Neuromobile, por lo general, el caso de uso entiendo es, yo tengo mi aplicación, soy, sí, aquí tengo un el Retailer X, sí. y tengo la aplicación de mi marca, sí. e integro vuestra tecnología para que cuando el usuario lo acepte yo pueda traquear a, a este usuario. Sí, y... pero nos, los permisos que nosotros necesitamos son muy básicos, no necesitamos sí. GPS, por ejemplo, ¿vale? Necesitamos un, el permiso de ubicación más básico de todos. Vale. Vale, por aclarar un poco... Y, y ahora entramos en esa parte, porque ha sido lo, lo maravilloso, y Raúl, antes de, de grabar esto, me está comiendo, pero antes me, me ha hecho una demo en, en directo eh, de cómo geolocalizan a los clientes en, en indoor, y es una... Me queda flipado porque, porque claro, yo estoy acostumbrado a ver eh, instalaciones de beacons complejas y que cubren solo un área, y vuestra forma de geolocalizar al cliente es distinta. Cuéntanos la... Primero tú y luego yo contaré también mis experiencias para si hay algo que veo que no te claro de, de cómo me ha maravillado a mí, ah, para bueno, tratar vale. de transmitirlo. Me alegra que te haya maravillado porque si la, tú, con todo lo que ves… Bueno, por seguir un poco el caso de uso que, que te he cortado, es al final cuando tú como cliente entras en un, en un punto de venta de, de esa marca, que, el del que tienes tú la app, al final nosotros le decimos a la marca, oye, José Carlos ha entrado ¿vale? y está aquí, quieres hacer algo. Entonces, ellos pueden tirar de su CRM vale, e indicar qué tipo de oferta te puede impactar. marketing contextual es eso, es poder mandar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el sitio adecuado. ¿vale? Pero imagínate que estás en otro sitio que no sea el punto de venta, sino que sea, por ejemplo, vamos a hacer cafres en la competencia. <risa> ¿vale? Detectamos que estás en la competencia y te podemos lanzar una oferta para ver qué capacidad de influencia podemos tener en moverte del sitio. ¿Vale? Y luego con esa aplicación, que tú has dado los permisos pertinentes, que son debajo, porque nosotros ahora os explicaremos un poco cómo funcionamos, eh, podemos saber, pues eso sí, si, no sé, si a lo mejor a una marca le interesa lanzar una, una marca de temas de mascotas, pues por qué no empezar a ver qué gente va a las clínicas veterinarias, por ejemplo, o a las tiendas de mascotas, y empezar a, digamos, dar, a dar calidad sobre sobre el dato de su CRM, ¿Vale? Esa es la parte, digamos, de LAS, que nosotros llamamos localización como servicio. Vale. Cuéntanos cómo localizáis al usuario, porque es parte de la gracia de entender por qué, por ejemplo, podéis impactar cuando el usuario está visitando la competencia. Es decir, a diferencia <coughs> de otras tecnologías que requieren que tú instales una serie de hardware, antenas, beacons, llámale mm. lo que sea, en los sitios donde lo vas a traquear, en vuestro caso no hace falta eso. No, no hace falta. También es verdad que, que a ver contando un poco nosotros no hacemos marketing de baldosa vale al final eh, no te decimos si está delante de un mostrador te decimos una zona más o menos delimitada que puede ser de menos de 6 metros cuadrados dependiendo un poco pero bueno por entender un poco lo que hacemos es nosotros básicamente copiamos lo que hace copiamos con estilo o sea innovamos lo que hacía el coche de google que es mapear wifis ¿Vale? Entonces, digamos que entrenamos los puntos de interés que nosotros llamamos con un pre entrenamiento un entrenamiento previo de qué wifis hay ahí en ese, en ese en ese, momento. Y con eso creamos modelos. Esto es zona A, zona B, zona C, zona frescos, zona lácteos, zona tal… Y cuando nos preguntan por la precisión, pues todo depende de la cantidad de, de puntos wifi que nos encontremos en el ambiente. Aclarar que no, aclarar que no necesitamos que nuestro cliente tenga wifi, ¿vale? sino que es en el aire, wifi in the air. ¿vale? Hay muchas wifi. Entonces, el mero hecho de no tener que poner aparatos y poder hacer eso, nosotros podemos darte una zona más o menos. Bueno, hoy has visto las zonas que hemos estado al lado de una cabecera de una bebida y dábamos la precisión de la cabecera de la. De la, de la bebida. Entonces, claro, ¿eso qué nos permite? Pues nos permite, digamos que como nosotros, calibrar el mundo. Al final, oye, ¿qué te interesa? ¿Saber competencia? No te preocupes. Vamos a calibrar tu competencia y, todo, y hacemos todo esto. Y luego el caso de por qué, por qué funciona bien. Pues funciona bien porque, entre otras cosas, a nosotros lo que hemos aprendido es que ningún móvil funciona igual y es ahí donde está la, la gran... Entonces, lo que hacemos es que nuestros algoritmos se comportan de forma distinta teniendo mucha muy en cuenta el tema del fabricante, modelo, incluso sistema operativo. Y eso hace que pues que funcione con una precisión bastante bastante bastante alta comprobada por, por clientes. Por contar el caso, yo voy a contar la, la experiencia que hemos tenido hoy. Habéis mapeado plantas cuarta y quinta y, y una planta de, y una parte del supermercado. Y entonces la experiencia de uso era que según íbamos andando por las zonas jóvenes, el sistema nos decía: Estás en la zona jóvenes, pasamos a deportes, estás en deportes, pasamos a lencería, estás en lencería. Pasamos por la cabecera de Mau, vamos a reconocerlo porque te, te alegran una cervecita y te dice, Estás en la cabecera de Mau sin ninguna necesidad de, de tener por qué traque, poner ningún dispositivo. Y lo bueno que te permite frente a un beacon es lo que decíamos, que, que puedes traquear al usuario en distintos lados. Entonces, mientras el usuario lleve instalada mi aplicación, eh, y yo he, o vosotros o quien sea haya mapeado las zonas que queremos trackear, pues trackear dónde, en qué zonas está el usuario y tener una información brutal sin grandes inversiones, sin tener que pedir permisos, porque claro, tú puedes mapear lo que quieras. O sea, es que es un cambio sí, es conceptualmente un cambi muy importante. Sí, sí, además, es que ahora mismo tenemos en la base de datos disponibilidad de 57.000 puntos de interés por Canal Oreca supermercados, hipermercados, o sea, exponerse y la idea es calibrar el mundo desde Murcia, básicamente. Y tenéis un, un SDK, ¿verdad? Montado, sí. que aparte te, que tiene mucha repercusión, cuéntanos un poquito sobre este SDK. Bueno, el SDK es la parte que la que recoge, la que recoge los los, los datos del cliente Vamos, nosotros son, son IDs, nosotros, nosotros no, no. cuando nos ponemos detrás de una aplicación de un tercero no queremos saber ni siquiera quién es, simplemente para nosotros es un ID y, y lo guay, lo, lo que mola es toda la parte de cocinado que hay detrás de, de todas esas localizaciones que nosotros vamos guardando, cómo las procesamos y cómo le informamos al a, a, a, al desarrollador de la app que, que este cliente está aquí y luego cómo generamos las rutas que eso también eso, eso es la, la otra parte la parte de cocinado de rutas lógicas oye mira pues esta persona ha estado aquí, aquí, aquí ha hecho esto o sacar patrones que esa es una de las cosas nosotros cuando hablamos de marketing contextual es capacidad de impacto y cuando hablamos de inteligencia de clientes es taggear al usuario por hábitos y luego poder dar datos a, de complemento a, a otras herramientas de análisis de big data o lo que sea Cuéntanos un poquito entonces cómo, cómo cocináis esos datos por, por detrás. ¿Qué tipo de cosas hacéis? Porque me lo adelantabas un poco cuando hacíamos la visita y, y, y lo has comentado ahora muy por encima. Que tenéis en cuenta cosas como desde, este punto, desde el punto anterior hasta el punto actual sí, no hay claro, una, una ruta tenemos, posible. Un, claro, tenemos un sistema de rutas lógicas para evitar lo de quién me ha robado mi robot. No puedes aparecer en el punto A y en el D en menos de 5 segundos porque el edificio no lo permite. Eh, no sé, eh, temas de entreplantas nosotros no tenemos problema, teniendo en cuenta nosotros principalmente esto salió para centros comerciales los centros comerciales tenían, tienen una textura súper complicada que es el tema que las plantas son abiertas ¿vale? y ese es un reto que siempre nos habían puesto y que nosotros esa parte la teníamos súper resuelta o sea, tenemos muy claro si está en planta 1, planta 2 planta 3, o sea, eso, eso no hay y luego sobre todo la, la parte la parte de cocinado es la cantidad de visitas que ya tenemos al final el sistema aprende de visitas, no sé, no sé, la última vez creo que andaban por 5 millones, 6 millones o algo así, las últimas veces que lo vimos. Hay usuarios en el último año, llevamos monitorizados en el último año unos 800 y pico mil dispositivos, con lo cual eso, sobre todo para nosotros nos sirve para… A ver, si la palabra sería Machine Learning, pero tampoco queremos hacer un high, porque hay todavía muchas cosas que son que son de estudio de patrones casi más estadísticos. Sí, sí, más ¿no? estadísticos y que luego eh, metemos programación, ¿vale? Pero claro, tener 700.000 dispositivos que te están dando información de cómo funciona un Huawei o cómo funciona un Samsung o cómo funciona un, un esto, ¿vale? Pues esa es la digamos que la gran potencia que tenemos ahora en Neuromobile. Mm. ¿No? Vamos a hablar ahora de la parte de centros comerciales, o lo decías tú. O sea, una de las primeras soluciones que habéis dado con, con esta Tecnología mm. es para centros comerciales. Para quien trabajáis, ¿qué tipos de cosas hacéis? Sobre todo buscando casos de uso. ¿Qué, qué, qué casos de uso, para que la gente lo entienda del todo, o le, eh, aplicáis en Euromobile para un centro comercial? Bueno, alrededor de, de LAS, del localizador, pues nosotros empezamos a desarrollar otra serie de servicios. También, también era verdad que viene de la parte de… Yo me, prácticamente yo me encontraba cómodo con centros comerciales porque venía de trabajar para centros comerciales. ¿vale? Entonces entendía un poco la tesitura. Casi que secuestramos a dos o tres gerentes antes de empezar los desarrollos. ¿vale? Esto es un método Lean extremo. ¿Vale? Eh, ...para saber exactamente cuáles eran sus necesidades... Entonces, alrededor de esto lo que empezamos a generar es... ...oye, vamos a hacer una aplicación para centros comerciales... ...pero vamos a dejarnos las, las chorradas de las aplicaciones de toda la vida... ...porque al final esto nos encontramos con la burbuja. ...todo el mundo tenía una aplicación pero no aportaba nada a esa aplicación. Entonces, la aplicación, las aplicaciones normalmente eran, pues como tenía redes sociales, pues tengo una aplicación que no era más que un directorio digital, que para eso no tengan nada. En las aplicaciones tiene que haber un concepto de o contenido exclusivo o… Aportar o, valor en definitiva. Sí, aportar ¿no? valor en definitiva, pero además que eso, eso es un cambio que tenían que hacer también los directores de marketing de, de, estas, de los gestores de centros comerciales. Entonces, implementamos el tema de localización para saber en qué zonas del centro estaban, pero implementamos también un sistema de recomendación. Va un poco siguiendo lo que hacéis vosotros en e-commerce, e nosotros lo hacemos en, en, en app. Eh, por los gestos que hace, pues sabemos qué tal, sabemos si lo ha mirado en casa, si no, qué categoría, si luego ha ido al centro, entonces cruzamos el on y el off y con eso les generamos una serie de recomendaciones. Eso fue creciendo y se fueron metiendo servicios y al final ahora lo que tenemos es una herramienta omnicanal, si te pones a pensarlo, porque cuando llegamos a un centro, nosotros enganchamos todos los centros, to, perdón, todos los canales del centro, eh, la web, el social wifi, el, el digital signate, todo para crear una ficha de cliente único que intentamos llevárnoslo a una app donde le metemos una serie de servicios. Por ejemplo, parking, conexión a la wifi de forma rápida, una gestión rápida de entrar al niño en la ludoteca, o sea, servicios que llamen la atención. Entonces, eso en un momento dado, este desarrollo mucho más, mucho más germinal, pues ganamos el concurso europeo para Richard Ellis, que es la segunda gestora más grande de centros comerciales que eh, nos han dado todo el conocimiento en cuanto a cómo se gestiona un centro comercial moderno. Entramos en un modelo de innovación abierta donde todo el mundo aporta y ahora mismo pues estamos en 28 centros con ellos, obteniendo datos súper interesantes y casos de uso pues desde saber qué porcentaje de gente va a ir al centro comercial después de consultar la cartelera de cine eso curioso. Y, y entonces poder lanzarle un mensaje de cómo sabemos que tú vienes a las 8, tu media de ir a las 8, pues yo te voy a lanzar una oferta de Coca-Cola y palomita gratis si vienes una hora antes. <risa> ¿vale? A, a estudios de. Publicamos con ellos un informe todos los años. Estudios de eh, qué hace el usuario después de dejar al niño en la ludoteca. Si es mujer, si es hombre, cuál es su comportamiento dentro del centro comercial. O ¿por qué ha, ha ido a tu centro comercial un sábado por la mañana, pero a la hora de comer se va a otro centro comercial? ¿Qué pasa? ¿Que la, la oferta de comer no tiene sentido? ¿Vale? Entonces, se, están, se hacen muchas dinámicas, porque al final, esto va, la tecnología es lo de menos. Y esto, como dice nuestro amigo Marco García, o sea, cuando el sabio apunta al cliente, el tonto mira la tecnología. ¿vale? Entonces... Podemos hacer, el, podemos hacer el la herramienta más brutal del mundo con mil funciones, pero necesitas, o sea, un Ferrari necesita un, un piloto y tiene que ser un Fernando Alonso, porque tú puedes saber conducir, pero no tienes por qué saber conducir Fórmula 1. ¿no? Entonces, eh, no, no siempre funciona, pero esto va más de generar dinámicas. Dinámicas, oye, vamos a hacer concursos, vamos a hacer votaciones, cosas que están pasando dentro del app, ahora estamos con temas de gincanas, o sea, pero no olvidemos, todo esto tiene un porqué, o sea, al consumidor le damos un algo, pero nosotros recogemos un dato, super, un dato, que, que va haciendo que la ficha única cliente se. se, se... Son activadores de usuario, ¿no? En definitiva. Sí. Es decir, lo que buscas es son excusas para que el usuario se descargue tu app, lo decías, para dejar al niño en la ludoteca. Sí. Pues tienes que instalarte la app ya es una, sí. una excusa y una forma de activar que su usuario. Y sí, en el modelo de localización, pues ya, hombre, ya cuando, cuando estamos con otras marcas que ya tienen su propia app y que son ellos mismos los que tienen sus herramientas de de marketing, que saben qué es lo que tienen que hacer, yo que sé, un retail de moda, pues sabe muy bien perfectamente lo que tiene que hacer. O para que empezar a hacer cosas nuevas en el momento que sepa que puede, digamos que nosotros dopamos su aplicación con el tema de, de, de localización marketing y marketing contextual. O sea, imagínate, joder, recibir un mensaje en el momento adecuado cuando llegas en el punto que tú has visto como te ha detectado, oye, aquí y ahora, catapum. ¿Vale? Entonces... Esa es la parte, la parte chula. Pero en esa parte soy soy bastante soy un tecnólogo escéptico, no me creo mucho tampoco todo lo que veo, pero, pero la tecnología está tiene que estar dirigida por personas, pero o sea, da igual, da igual que hagas el producto más de puta madre del mundo, pero si no hay nadie detrás manejándolo, no, es que no tiene sentido. Claro. ¿Y, ¿Y ese problema lo encontráis mucho, el de, el de retailers, centros comerciales, lo que sea, que integren vuestra tecnología, pero que luego realmente no hagan acciones para, para activar a los usuarios? No. Bueno, la respuesta es ahora mismo menos. ¿vale? Nos encontramos con que nos hemos encontrado de, de todo. Y además, tú lo has dicho muy bien antes... Nosotros cuando llegamos a un proyecto de este tipo y a lo mejor no tenemos que desarrollar digamos, el completo, ¿no? que va toda la parte de CRM, aplicación móvil, todo esto, la, las dos grandes preguntas que siempre nos hacemos es, ¿por qué se va a descargar el usuario la aplicación? Pero sobre todo, ¿por qué la va a mantener? Y si a eso no hay respuesta, no tiene sentido que nosotros entremos. ¿vale? Porque nosotros podríamos decir, tal, pero al final como, como empresa startup, que está en fase de crecimiento, yo quiero casos de éxito. Yeah. ¿Vale? Sí, sí, hacer algo para que luego esto no, no lo use nadie no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, preferimos ir por… Nosotros, nosotros tenemos un equipo que desarrolla dinámicas y echa la mano a la gente que vemos que no que por falta de tiempo, al final todo esto está dentro del de término transformación digital, ¿vale? la app… Antes no aportaba nada, pero ahora tú tienes que convencer al, a tu cliente de que los datos que, que puede obtener ahora mismo de esas aplicaciones móviles son mucho mejores o complementan mucho, no, no me voy a meter con las empresas de estudio de mercado, que, que un estudio de mercado al uso, donde al final un estudio, un estudio de mercado al uso que están súper bien preparados, que se hacen unas preguntas de facebook y que se hacen todo esto, no dejan de ser 650 encuestas. Cuando nosotros todos los días para ese mismo cliente puede haber 10.000, 12.000 personas que te están dando información muy parecida, ¿vale? Entonces, esa es, la, esa es la idea. Y todo esto que hemos hablado, esta tecnología en centros comerciales, ya hemos visto, tiene sentido. Grandes marcas retails que tienen su, su propia app, tiene sentido. ¿Esto se puede llevar al pequeño comercio? ¿Tiene sentido en el comercio de proximidad, en los comercios que tenemos al lado de nuestras casas o se queda solo para los grandes? Realmente la, eh, el concepto como tal, ahora mismo, eh, como, como pequeño comercio no, no, no serviría a esto. Más que nada porque hemos visto ideas muy chulas de, de empresas de localización de ofertas para el pequeño comercio y todo esto… Pero después de analizarlo muchas veces y todo eso, al final fallan porque se queda todo en manos del tendero. Al final les tienes que decir, se tienen que gestionar la oferta, se tienen que gestionar el cupón, se tienen que gestionar… Y al final el tendero… Quiere vender. Quiere vender y está con mil cosas y todo esto. Entonces, nosotros como reto a través de un amigo, y nos, el reto fue porque… ¿por qué no trasladar todos los KPIs que teníamos para un centro comercial, que al final un centro comercial son KPIs de venta, de productividad, mm. o sea, de trasladarlo a una ciudad? Y montamos un pequeño piloto, de todo Villa, ¿vale? En Villa ¿En Viciosa, Adón. Lo montamos hace, uf, no sé, hace ya, ya hace tiempo, ¿vale? ¿2015 es posible? Sí, 2015, ¿vale? Porque queríamos ver si era sostenible el poder hacer lo mismo ...para el pequeño comercio, como, como, como con los centros comerciales. Entonces, tuvimos que poner un piloto uh -huh. que gestionaba esto, tuvimos que convencer a, a los tenderos... Y, lo, ...y sobre todo, lo importante, tuvimos que hablar con todos los actores de un centro urbano. Colegios, asociaciones, ayuntamiento. No queríamos nada al ayuntamiento, simplemente le informábamos... que le íbamos a hacer, sí o sí. O sea, sí. Me daba igual, nos daba un poco igual sí. esto pero sí que a asociaciones les ofrecimos un canal de comunicación gratuito, a los colegios les ofrecimos un canal de comunicación, ¿por qué? Porque al final teníamos que meter dinámicas donde se cruzara todo, que era lo que llamaba la atención. Entonces, dinámicas tan chulas como, oye, eh, un colegio tiene un concurso de dibujos y los padres no pueden ir a ver el concurso de dibujos, vamos a subir los dibujos a la aplicación, la gente puede votar, pero además solamente puede votar en los comercios donde está el dibujo. Juntamos localización… Juntamos comercio, juntamos colegios y, y se hicieron un montón de iniciativas chulísimas donde vimos que era sostenible y además los comercios llegaban a pagarnos, ¿vale? Porque era, sobre todo, entender que era sostenible, ¿vale? Si si ahora te pones a buscarlo, no está. Pero esto estuvo unos cuantos los meses sí, estuvo activo, unos ¿verdad? meses y como, como, como teníamos un KPI que era el número de concejales de todo Villa que teníamos registrado, ¿no? Que eran, Teníamos usuarios como para dos concejales. Bueno, el caso es que eh, lo pusimos como piloto, lo vimos como sostenible, lo vimos que tal, pero bueno, como startup teníamos que enfocarnos en, en otras cosas. Eh, queríamos ver a quién le dábamos esto uh -huh. y no lo encontramos. Sincer... ¿A, ¿A quién le damos significa quién, La gestión. quién, quién podría gestionar? ¿Quién podría un... gestionar esto sin vale. que fuera o sea, el piloto, el director de marketing de un centro comercial, quién es el director de, de marketing de un centro urbano? ¿Vale? ¿Y, y, ¿Y existe esa figura ahora mismo? Ahora mismo, o sea, en el momento que nosotros estamos, no. Las asociaciones de comercio están en, estaban en otras cosas, eh, los ayuntamientos también estaban en otras cosas, o sea, era, era difícil esto y, y tuvimos que, digamos, aparcar el proyecto. Ahora lo hemos retomado y nos hemos encontrado con que, oye, hay cosas, ¿vale? Nos hemos encontrado con una asociación de gerentes de centros urbanos, una profesionalización, que es la que estamos ya en contacto y estamos viendo a ver cómo, cómo hacemos esto. Nos hemos encontrado con una forma jurídica que se está implantando, en, sobre todo en Reino Unido, que se llama BITS, que es... La gestión profesionalizada del centro urbano, es decir, cuando tú catalogas una calle como centro urbano, hay un dinero que se va para la gestión de marketing. Entonces, es, vemos que hay, ahí, que hay ahí una beta. Entonces, lo que queremos implantar, y va a ser a modo piloto para demostrar que es factible, es el Todavía 2. Vale, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Si a ti te vamos a involucrar. Qué que encantado. ¿Vale? Pero sí, la idea, la idea es esa. Pero sobre todo es entender que, que, el, que, el, que el centro urbano y el comercio eh, tiene sentido medir por objetivos. Es que creo que Creo que hasta ahora mismo no. Y que todo el tema del e-commerce y todo esto, al final no sé si, no, no sé si ha llegado a ver una charla nuestra en la que decimos que los que van a salvar el pequeño comercio va a ser Amazon y Alibaba. Porque son los que están, digamos, que ofreciendo préstamos al pequeño comercio y los que están ofreciendo más ventas al pequeño comercio. Entonces, tendríamos que empezar a pensar qué otras actores pueden desaparecer, cámaras de comercio, asociaciones, o sea, hay, que, hay, hay una cosa ahí que a nosotros nos encanta, que es ese reto de ver cómo, cómo podemos hacer que el, que el pequeño comercio de la ciudad tenga tenga este tipo de, de, de herramientas de dinámicas, ¿Vale? A mí una de las gracias que me tiene esta tecnología aplicada al centro urbano es la posibilidad, y que lo has dicho tú, de empezar a, a poder medir de verdad los resultados de un área comercial dentro de una ciudad, que hasta a día de hoy, si sí, no sé yo, más allá de medir afluencias, tráfico de gente y demás, no se ha estado haciendo nada, ¿verdad? Eh, lo, los, los grandes capéis que se tienen ahora es tráfico y, y afluencias. Ahora, hay proyectos ya que, bueno, que cuentan pues, temas de caras y todo esto para intentar ver reincidencia y todo eso, pero no dejan de ser KPIs de alto de alto nivel o sea, al final con el momento que le metes una aplicación al final esto es, es, una, es una pirámide del dato o sea tú puedes eh, eh, en las afluencias en un, en un centro es el, el fútbol que cuenta bultos vale luego puedes meter cámaras ¿vale? que puede contar más o menos personas ¿vale? luego le metes un tema de wifi con Wi-Fi counter o alguna cosa de estas que va contando dispositivos y entonces ya puedes saber un poco la reincidencia de, de ese dispositivo y, la estancia, y el tiempo de estancia y luego ya puedes meter el tema de una aplicación donde ya te da la inteligencia total de, de, de segmentación uh -huh. a no ser que estés en China que ha sido la comida que hemos tenido <risa> que ahí ya lo saben todo <risa> sin necesidad de aplicaciones móviles <risa> Y un poco ¿cómo ves tú todo Villa 2, este prototipo, ¿a dónde se puede llegar a día de hoy? Con la tecnología que tenemos a día de hoy y viendo un poco que ya ha prosperado la figura del gestor del centro comercial, ¿cómo sí. ves la gestión unida a la tecnología eh, de un área comercial de aquí a cinco años en un centro urbano? Uy, de aquí a cinco años, Corti, en tecnología cualquiera... Bueno, pero con <risa> ¿tú cómo lo Las ves? Hacemos, hacemos un black mirror. <risa> a ver, to Todo es 2 es un proyecto donde no solo estará Neuromobile, lo que se está haciendo es, Neuromobile gestiona, pero lo que se van haciendo es montar un puzzle con varias tecnologías de varias empresas punteras o startups que vemos que puedan ser interesantes para, para aplicar. El futuro, el futuro del centro comercial urbano depende de una gestión profesionalizada, o sea, pero sí o sí. Y eso es lo que nos están dando los indicadores y las tendencias de, señores, o esto cambia o, o política y calle se unen, porque esto también tiene un tema político, se unen para ver qué hacemos con el pequeño comercio o, o no hay forma de esto. Pero el futuro no depende de la tecnología, depende de las personas que van a saber gestionar esa tecnología. ¿vale? Eso, no, sí. sé quién lo, no sé quién lo decía, que decía, primero son los hábitos y después las herramientas. ¿vale? Pues... El futuro a cinco años, tecnológicamente, se podrán hacer mil cosas, pero lo que tiene que haber es un cambio mental en cuanto a cómo vamos a gestionar esas mil cosas que tenemos. ¿vale? Y vuelvo a insistir, dinámicas, resultados, pero además, si es que es, es como una web, es que tú lo, tú lo sabes, al final es convertir la ciudad en una, en una, en una web. A empezar a gestionarla con, con el analytics de la, de la ciudad y no con… Sí, en vez de percepciones. ¿Cuánta gente ha ido a este evento? Ah, las luces de la ciudad eh, que han puesto en, esta, en estas Navidades, eh, ha ido mucha gente. Vale, pero aparte de que ha ido mucha gente, ¿qué más, qué más podemos saber? Pues mira, sabemos qué, qué perfil, los fines de semana, se ha, generado un, ha habido un ticket medio más importante, o sea, ha, ha, ha subido el, el importe del ticket medio, o sea algo medible, porque más que nada es que luego eso luego dices, pues bueno, pues lo traslado a otra ciudad y sé los resultados que más o menos puedo tener. Ya, quería hacer la última pregunta de, de cosas del neuromobile, luego me voy a ir a hacer preguntas más relacionadas con Murcia y de, vale, y, y de los retos que tiene gestionar una empresa desde, desde Murcia, yo creo que es algo también muy, muy interesante. ¿Qué otro tipo de proyectos tienen sentido para vuestra tecnología y otro tipo de cosas estáis haciendo para, para dar un último caso de uso? A ver, al final a nosotros todo lo que sea un área comercial nos, nos vale. Y un área comercial es como un lugar físico, nosotros sí que somos, como lo llamamos, tecnologías digitales, físico y digital, eh, donde se hay un intercambio de servicios vale, y queremos medir cosas. Entonces, hemos, hemos ido a la aplicación oficial de Fitur tres años, donde mediamos pabellones, luego mediamos eh, la gente que sale de Fitur a que ¿Dónde zonas turísticas va para saber un poco cómo se ha repartido, si se ha hecho turismo o no, incluso la gente, el tiempo que pasaban en el hotel, <ríe> para saber bueno. si iban o no iban. <ríe> vale eh, Entonces, tenemos, nos queremos centrar ahora mismo en tema de ciudades, nos queremos centrar en, el tema de, en, en, en la parte de localizador, que, que vamos a sacar una nueva versión que esperemos que esté avalada por la conferencia Ipin, que es la mayor conferencia a nivel científico de localización indoor, pero no dejamos de lado cruceros, hoteles. Un hotel le tiene que interesar cuando está en el hotel, pero sobre todo cuando no está en el hotel, dónde ¿Qué está. Hace? Hmm. ¿Vale? Sí, por ejemplo, los resorts están muy claros, ¿no? Que son estos grandes hoteles que tienen muchas áreas para saber cuáles son las áreas realmente que más se sí, usan. Sí, pero fíjate, ¿no? al final en el resort es posible, que, es posible que, lo, que la persona no lleve el móvil encima. Vale. ¿vale? Pero cuando sale del resort, ¿por qué no, nos, no le puede interesar? Oye, pues mira, estos son los sitios más… Porque luego además lo pueden monetizar, así pensando, uh -huh. pensando hacia lo grande, puedes monetizarlo porque le, puede, le puedes decir a, a los dueños al ayuntamiento, a quien toque, oye, mira, estas son la gente hacia dónde va, los podemos dirigir hacia... otro lado. ¿Vale? Bueno, interesante. O sea, que vienen años moviditos y divertidos. Sí, espero que sí. <risa> <risa> espero que sí, porque con tecnología nunca lo sabes. <risa> Desde luego estáis en, en un momento muy muy divertido. Quería, ahora ya eh, lo, lo que te adelantaba, hablar un poquito de, de cómo crear y escalar una empresa tecnológica como sois vosotros, eh, que hacéis mogollón de cosas, mogollón de sitios, pero desde Murcia, porque al final hablamos mucho con startups en Madrid y Barcelona, que son grandes áreas de, de España, donde aquí hay muchísima gente, muchísimo talento, mucha competencia, mucho de todo, pero no deja de ser los dos puntos más grandes. Eh, pero hay vi mucha vida. Además, no es que haya cada vez más en, en puntos como Murcia. y De hecho, en Murcia ya son muchas las empresas relevantes de vosotros, sí, está Sí, nosotros… Yo siempre digo Hachovalei. El, el, el, el, <risa> el sí, sí, Nos falta cultura de hub. Eso es, hago aquí un llamamiento. Nos falta un poco de cultura de hub porque… Mira, el, el caso más fragante fue el otro día. Estuvimos en Cita Emprende. Estuvimos de finalistas en San Sebastián. Y allí me, allí me encontré con una empresa de Murcia que no nos habíamos conocido en Murcia. Qué bueno. O sea, fíjate sí. hasta qué punto. Y a la, a la pregunta que me haces, o sea, desde… O sea, aquí siempre hemos tenido… En, en Madrid siempre hemos tenido colaboradores, ¿vale? Pero ha sido sobre todo mucho coche y mucho ave desde Albacete, porque… Mm. porque... <risa> Y nuestra partida, digamos que de gasto de transporte es importante. Es, es importante. Yo tengo un amigo que tiene una agencia muy local en Murcia que, se, que me dice siempre que él no quiere el AVE porque así las agencias de Madrid no van a ir a, a las empresas de Murcia. Mm. <risa> <Manu> <risa> como eso, que no, claro. Es como que no vengan los extraterrestres. <risa> <risa> vale. Pero sí, sí, cuesta, cuesta. Es, es una, es, para nosotros es una pequeña tara porque al final tienes que... Tienes que programarte muy bien, pues eso, yo llevo desde el martes fuera, estamos a jueves ¿no? y mañana estoy en Barcelona, entonces hago como semana sí, semana no, semana sí, semana no. Porque si no, si no, es imposible. También es verdad que ahora con Skype y todo esto, aunque, bueno, al final, si yo digo que son las, me gustan las personas, las personas son las personas, y al final sentarte en una reunión... No hubiera sido lo mismo grabar este podcast por Skype que grabarlo en persona. Sí. ¿Y cuesta mucho contratar talento en, en Murcia? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte? Pues Murcia, en Murcia se ha convertido... Se ha convertido... Cuesta mucho eh, aguantar talento. Retenerlo, ¿vale? ¿no? sí retenerlo. Murcia se ha convertido en, en, en una zona muy apetecible para grandes. De hecho, tenemos allí Everis, Ubicus, ya tenemos grandes empresas que en Murcia se vive muy bien. ¿vale? Eh, el talento, sobre todo, es eh, el equipo. Y la retención esta se basa sobre todo en, en, el buen, en el buen ambiente y en la comunicación que hayan. Nosotros somos una oficina de 50 metros donde estamos todos. O sea, no hay, hay dos mesas, una la de técnicos desarrolladores y otra mesa de... Más negocio, ¿no? Pues, ...gestión y negocio. O sea, sí. ahí, pues de vez en cuando hay una bombilla roja que la enciendes para decir como que estás on the air, mm -hmm. que estás en una videoconferencia, entonces todo, todo el mundo... <risa> no, no gritar. <risa> no, no gritar, ¿vale? Pero, pero hay muy buen ambiente. De hecho, la semana que viene vamos a hacer el Trabaja si puedes, que es un evento que hacemos a nivel interno, invitamos a colaboradores, o sea, que estás invitado. Nos pasamos un viernes en una casa con piscina, se te se mal trabaja si puedes... Porque cierto, es complicado que no, sí, Es <risa> complicadísimo, una nevera llena de cervecitas y, y una barbacoa enorme, o sea que... ¿Y, ¿Y qué más empresas hay en Murcia? Porque yo, yo me conozco una, unas cuantas, digo yo algunas que me conozco, como Minders por sí. ejemplo, que aparte la audiencia que sabe y comer los conocerá seguramente, PC Componentes, sí, sí, sí. que yo ese gran referente, a mí me viene a cazar a Asmusu, que lo ha comprado Spotajom Home hace, hace sí. poco… ¿Qué más cosas chulas hay por ahí? Mira, pues tenemos desde temas de sensórica como puede ser Prosize, desde temas de juegos como pueden ser Sonofabits, que hacen que hacen temas de realidad aumentada muy muy muy interesantes. Luego tenemos, por ejemplo, Droiders, que fueron hmm. muy conocidos por el tema de las Google Google Glasses. Glasses. Luego Neosistec, que, que están imponiendo, no sé si te has fijado, una tocha hace muy, No sé si ha sido hace mucho, hay una especie de etiqueta, código BIDI, no, no, pues no es un nuevo sistema de etiqueta que se lee desde la distancia, sobre todo enfocado para el tema de movilidad para ciegos, donde tú pasas, bueno. el, mueves el móvil así al aire y, y, y, y se lee la etiqueta y te va diciendo en qué dirección tienes que ir, o sea… Hay cosas, hay cosas cosas, muy, muy, muy, muy muy interesantes. ¿Y qué crees que necesitaría una región como Murcia para que salieran todavía más cosas interesantes? Un llamamiento aquí a, a las autoridades. A ver, pienso, y esto no es nada nuevo, pienso, pienso que es, es un tema de cultura, de hub. O sea, en serio, nos cuesta mucho a, a nosotros, entre nosotros, eh, sentarnos a hablar... De, tengo este cliente, tengo una necesidad, mm. me puedes ayudar, ¿sabes? Es como, yo creo que somos, es cultural, venimos de la, venimos de la cultura del ladrillo, mm. aparte de la agricultura y mm. de otras cosas, pero, pero venimos de la cultura del ladrillo, donde hemos sido muy, muy, muy, muy estancos, ¿no? pero esto es igual que en una gran empresa, son sí. departamentos estancos y tal. Entonces, pienso, pienso que va más por ahí. A mí me gustaría montarlo, pero claro, al final tu día a día… Mm. ¿Por dónde empiezas? El otro día estuvimos en una, en una cosa que a mí me pareció súper interesante, que una empresa, una empresa de, que se dedica a gestionar eh, fondos, bueno, a buscar inversión de fondos H2020, pues hizo una, un, una jornada de co-creación con muchas con cuatro o cinco empresas distintas para ver cómo podíamos hacer un proyecto conjunto para un 2020, o sea, al revés. Y me pareció una idea espectacular. Entonces pienso que se pueden hacer cosas. Pero nos falta cambiar un poquito la mentalidad de Hub. Pues llamamiento aquí a todos los que estéis por, por Murcia, animaos aquí a contactar a, a Raúl y hacer algo, que sí. seguro que algo, algo sale. Ah. Nosotros colaboramos y empezamos a hacer cosas, estamos vosotros en Murcia, nosotros en Madrid, Es decir, que, que facilidad por predisposición, ahí ¿eh? es ya animarse. Sí, sí, a ver si tenemos tiempo. El problema es lo que pasa siempre, el tiempo. Claro. <risa> el tiempo. Bueno, pues como el tiempo también se va acabando, que aquí tenemos que, que nada, montar un evento, te voy a hacer ya la, la última pregunta. Eh, futuro de Neuromobile, ¿cómo ves Mobile dentro de un año, dentro de tres años, dentro de cinco años. Venga, sí, en plan, <risa> en plan, a la bola de cristal. Pues dentro de un año creo que tendremos un, un sistema de localización bastante más potente del que, del que este que va a dar que hablar. Entre ese año y tres años creo que nuestra intención será ser un referente en la gestión de centros urbanos porque hay un, estamos viendo un camino más claro de lo que nos esperábamos. Y dentro de cinco años, madre mía, corti dentro de cinco años, ¿cuándo te estará Brian Eso dentro ya es de el años. deseo, ese es el deseo. El deseo, yo qué sé, no lo sé, no, no, podría, no, no podría decirte, no podría decirte porque te podría decir no, que me lo compre una empresa y que tal, eh, pf, no sé, estar en el Caribe y tener más tiempo o poder montar el hat de Murcia… <risa> Oye, eso estaría guay, haber hecho un éxito y montar el hub de, sí, de Murcia sí. para ayudar a, a las siguientes generaciones la siguiente de startups. Sí, sí. Que hay ayudas desde Startup Week en que se hagan Sí, que bueno, ahí he pasado por todas las claro. La última era organizador y ahí te metí yo a ti. Sí, me pasé muy bien. Yo creo que ese fin de estuvo genial. Y me, me, me hinché a comer empanadillas con empanadillas de pedazo invento de la leche. <risa> Nada, Raúl, muchísimas gracias por el repaso que nos has dado a todos estos temas. Espero en un año típico así que hagamos un especial de centros urbanos porque, que bueno, con todo esto que estáis liando y que yo espero echaros un cablecillo, creo que, que puede salir algo interesante sí, para no, contar. Nos veremos antes, supongo. Seguro. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Raúl Serapio, tanto como lo he hecho yo. Eh, ya habéis visto la, en la entrevista que conozco a Raúl desde hace un tiempo y le tengo muchísimo cariño. Y además hacen cosas que, como veis, que, que molan bastante. Para mí son un claro ejemplo de que querer es poder y que se pueden generar negocios de todo tipo desde cualquier punto de España o incluso del mundo. Es complicado, es duro, eso no lo quita nadie, pero bueno, que el, que, que el donde estemos tampoco nos debe limitar tanto. También muchísimas gracias a ti pues, por acompañarnos hasta el final de este programa. Si estás escuchando esto, te has chupado todo el programa y te lo agradezco muchísimo. Si te ha gustado el episodio, pues siempre se agradece que nos dejes un like o una bonita review en iTunes, Spotify, iBox o la aplicación que estés utilizando para escucharnos. También podemos hablar por redes sociales y comentar cualquier tema que te parezca relevante o puedes sugerirnos los contenidos que quieras. Toda la información para contactar con nosotros por redes sociales, email o lo que sea, lo tenéis en nuestra página web en .digitalen.digital. Digital. Y acabamos ya el episodio. Te deseo la mejor de las semanas y me despido con una cita de Warren Buffett que dice así. Tardas 20 años en construir una reputación y solo 5 minutos en arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de forma diferente.